¿Qué es CoinMarketCap? ¿Y cómo puedo ganar dinero en esta página? Sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal. Me llamo Ronnie Rorick. Yo soy de Alemania. Y aquí todos los días, puntual y confiable, como reloj suizo, yo te ayudo para ganar dinero con criptomonedas. Yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el criptomundo desde el año 2016. CoinMarketCap. ¿Qué es y cómo lo uso? ¿Cómo lo uso para ganar dinero? Mucha gente piensa que CoinMarketCap es algo como una exchange donde tú puedes intercambiar criptomonedas y eso no es verdad. También hay personas que dicen, mira, si una moneda no está en CoinMarketCap, entonces esta moneda no es real y no existe. En algunas ocasiones sí es verdad, pero tienes que entender que CoinMarketCap hace unos meses fue vendido y lo compró nadie más que la exchange Binance entonces Binance obviamente usa esta plataforma CoinMarketCap que es nada más y nada menos una plataforma que informa sobre criptomonedas, que educa personas sobre criptomonedas, que habla sobre volúmenes de negociación, sobre volúmenes capitalización de mercado de monedas en general, tiene contenido informativo, tiene airdrops donde tú puedes totalmente gratis obtener criptomonedas. Yo te voy a hablar sobre eso ahorita en este video, quédate hasta el final, pero vamos a entrar inmediatamente y te voy a enseñar cómo usarlo aquí estás viendo que puedes abrirte una cuenta si tú quieres tener acceso a los airdrops en el tú ganas criptomonedas básicamente sin invertir aquí tienes que dar clic y simplemente pones tu correo y te registras no hay ningún problema esta plataforma está en diferentes idiomas aquí ves todos los idiomas yo lo pongo ahorita en español y tú puedes aquí poner si tú quieres ver los precios en euros, ¿sí? si tú vives, por ejemplo, en Europa, en España, puedes hacerlo y también otras monedas. Yo prefiero siempre tenerlo en dólares. Ahora, tú ves aquí que principales 100 criptomonedas por capitalización. Aquí estás bien ahorita, esos son los primeros 100 por capitalización. Eso no quiere decir que son los mejores, que son que, que son más seguros, simplemente dicen que son los más capitalizados, pero pues en fin, cuando una moneda eh, tiene un precio muy alto con una circulación muy grande en el mercado y con eso obviamente la capitalización alta quiere decir que hay un interés hay gente que ya han invertido en esta moneda entonces aquí en los primeros 100 puedes ver muchas diferentes monedas que ya están algunos más, algunos menos en el mercado y ahorita te explico cómo tú puedes interpretar todos estos números que ves atrás um, es muy importante que ahorita aquí ves esta puedes ponerte una lista de seguimiento tu portafolio aquí tú puedes cambiar la categoría eso te voy a explicar puedes buscar solamente monedas del defi de decentralized finance finanzas descentralizadas aquí nfts non fungible tokens todos del polkadot ecosistema de Binance, Smart Chain, todas las monedas que están en base a Solana. ¿sí? Tú ves aquí Tether, vas a decir, qué ¿Eh, ¿Tether? ¿Cómo Tether? ¿Sí? Solana es una blockchain muy parecida a la de Tron y también de Ethereum que permite contratos inteligentes y también hay Tether que están hechos en el ecosistema de Solana. Aquí Yield Farming, muchas cosas que tú puedes aquí ver exchange y demás pero vamos a entrar ahorita aquí al detalle mira aquí ves por ejemplo vamos a ver bitcoin que okay, tú abres aquí bitcoin y ahorita te dice en la capitalización del mercado es actualmente 628 mil millones de dólares y ¿Sí? 628 millones imagínate eran más de un trillón como ha bajado ahorita la capitalización aquí capitalización del mercado totalmente Diluida, aquí ves todas las explicaciones, aquí el volumen, volumen de 24 horas, sí, es que cuántos bitcoins han cambiado eh, los dueños en los últimos 24 horas, 21 mil millones, sí, y cuántos bitcoins hay en, hay en circulación, 18 millones 753 mil 237. Tú sabes que jamás podrán ser producidos 21 millones, entonces si sí hay 18 millones. Entonces, bastante. Aquí ves, ese es el chart de Bitcoin desde los primeros registros que existían. Sí, aquí tú lo puedes cambiar: de hoy, de los siete días, un mes, tres meses, el último año. Ok, aquí ves el precio de la moneda que estás viendo, cómo ha cambiado en los últimos 24 horas, cuál fue el mínimo, el máximo en los últimos 24 horas, el volumen de negociación en los últimos 24 horas y. Um, volumen por capitalización del mercado, dominio del mercado, mira la dominancia de Bitcoin y el nivel, sí, es el número uno. Y aquí ves tú en ocasiones cuando son otras monedas una explicación sobre la moneda que hace, por qué está en el mercado, cuál es su objetivo y demás. Y aquí abajo ves en mercados um, donde tú puedes comprar y vender esa criptomoneda. Obviamente Bitcoin... Eh, lo encuentras en muchos, muchos exchange creo que cada exchange que existe en este mundo tiene Bitcoin ¿sí? pero hay criptomonedas que nada más están en una, en dos o en tres pero aquí cuando tú le das clic también aquí lo puedes ver eh, en mercados, entonces ya tú ves aquí ves mercados eh, donde tú puedes comprar y vender esta criptomoneda perfecto, ahora vamos a ver qué más hay aquí eso es muy interesante, eso te recomiendo mucho mirar um, es una rúbrica que dice agregado recientemente, esas son los últimos, las últimas, últimas, últimas últimas monedas que entraron al mercado, aquí ves por ejemplo One Basis Cash subió hoy 70% ¿sí? uh, Vitalik Neuterin <ríe> están haciendo broma de Vitalik Buterin ¿sí? Vespa Shiba Coin hay muchas estafas aquí también, obviamente muchas cosas que no vienen ni al caso. Cuidado con eso, pero aquí si tú lo revisas todos los días, ves cosas muy, muy interesantes. Nuevas monedas que apenas agregaron al CoinMarketCap. Aquí ves, mira, puedes ver los países que hicieron legalmente Bitcoin. Aquí, El Salvador, número uno. Y aquí dicen predicciones de nuevos países. Predicción, Paraguay va a ser la próxima. Bueno, la vamos a dar nuestro voto, luego Venezuela, Anguila, Panamá, India, Zimbabue, México, United States, Bangladesh, Ecuador, Brasil, pues muchos países latinos, entonces eso lo veis aquí, gráficos globales, eso es aquí, estás viendo el, el volumen, el market cap, estás viendo que estuvimos ya en 2.4 billones millones y actualmente estamos en 1.3 wow más de un billón desapareció aquí está la capitalización de mercado sin Bitcoin sí en solamente los altcoins estás viendo que estuvimos aquí a bueno lo más que se puede 1.3 billones y actualmente los altcoins con wow nada más 755 billones aquí la eh, capitalización de mercado de todas las otras criptomonedas otros altcoins y demás Sí, eso lo puedes ver aquí ¿Qué más vemos Sí, aquí eh, los eh, están haciendo al revés aquí están las monedas eh, de los países y los ponen eh, contra los satoshis contra bitcoin muy interesante muy chistoso ¿sí? eh, como, como aquí tienen un un listado también de los de las monedas nacionales ¿no? aquí spotlight Sí, aquí ves, es muy interesante porque ves aquí, bueno, titulares, eh, las, las monedas más buscadas en las últimas 24 horas, los mayores ganadores, ¿sí? los perdedores, los más visitados que han más visitado en la página eh, y los agregados más recientes que han llamado más la atención. Sí, y aquí imágenes antiguas, aquí tú puedes ver, por ejemplo, eh, el precio de Bitcoin del eh, 2 de febrero 2020, sí, y aquí ves tú entonces eh, cuánto costó Bitcoin, costó 19.370, ¿ok? Entonces también interesante. Intercambios, aquí ves tú están comparando los las bolsas de intercambio, los exchange, los de derivados también, sí, donde tú puedes hacer en trading apalancado, los dex, sí, los exchange descentralizados y donde comprar, pues aquí nos está eh, dando un poco publicidad, Market Cap de Coinbase, Kraken, Binance, puedes registrarte y pues ellos reciben una comisión aquí, el mercado los NFTs también un enlistado porque es un mercado bastante propio estás viendo que los cyberpunks ahorita con 10.000 Um, tienen la capitalización más grande, ¿sí? El net worth aquí ya son 377 millones. Imagínate que hay gente que han pagado 377 millones nada más por tener una imagen de un crypto punk en su celular. No, no es más, ¿ok? Y aquí ves todas las plataformas por nombre donde tú puedes negociar NFTs. Aquí puedes tú hacer tu portafolio. Mira, yo puse aquí um, el nombre. My main portafolio, mi primer portafolio, ahorita yo puedo decir, bueno, yo tengo Ethereum, um, ¿cuántos tengo? Tengo, bueno, 15 Ethereum, ¿a qué precio los compré? No, yo los compré a 1.200, ok, perfecto, ya los agrego, ¿sí? Entonces, yo veo aquí que he subido 31 mil $31, dólares de valor, 31 mil dólares tiene el valor mi, mi portafolio y desde que yo compré he ganado un 74%. Sí, porque compré en 1200 y ¿sí? aquí puedes agregar ahorita otra. Uh, si sí, Dogecoin tal vez Dogecoin he comprado 100.000 mil Dogecoin ok 100 Dogecoin y yo compré Dogecoin a vamos a decir 0.5 centavos perfecto ahorita mi portafolio se de 52 mil y yo he ganado en los Dogecoins 325% porque los compro a 0.05 y hoy valen 0.21 ¿sí? ya aquí tú puedes poner tu portafolio tus criptomonedas y tienes siempre un control cuánto cuesta nada más con un clic muy muy útil esto. Eh, lista de seguimiento también aquí tú puedes agregar una moneda que tú quieres dar seguimiento Rep Bitcoin ok perfecto nada más es una lista de seguimiento y cada vez cuando hay noticias ellos te van a decir qué está pasando aquí en calendario de icos eso es muy bueno para que tú estás consciente qué proyectos están en fase de ICO donde tú puedes invertir comprar em, en este momento y cuáles vienen sí este en unos 21 hour, eh, horas en un día en dos días 16 días sí aquí tú puedes ver nuevos interesantes proyectos y también proyectos aquí que que han terminado aquí, MoMA Protocol en este, yo he invertido, Ignition Paid Network, aquí BSC BSCPED, Binance Smart Chain, entonces tú puedes ver también dónde los están lanzando al mercado, aquí, eso es lo interesante, que te dije, AirDrops, Free AirDrops, aquí tú puedes entrar, ¿sí? y puedes ver, ok, estos me ofrecen airdrops, wow, eagle también, ¿sí? Ok, ¿qué tienes que hacer? Entonces, ves que no son simplemente criptomonedas nuevas, que a lo mejor nunca valen nada, aquí, estos ofrecen también un airdrop join this airdrop, aquí le das clic y aquí dicen, ¿qué tienes que hacer para que eso um, se te entrega? Tienes que poner tus favoritos, ¿tú? entrar en Telegram, en Telegram, en CoinMarketCap, eh, dar follow, ¿sí? seguir en Twitter, en, en el otro Twitter, también en otro Twitter, y tienes que hacer un retweet. Luego pones tu uh, Twitter account, ¿sí? tu Telegram account y el link del post que, que has hecho un retweet y ya tú vas a recibir el airdrop. Okay, entonces muy muy interesante porque puedes obtener monedas totalmente gratis simplemente por seguirles y entrar en sus grupos y así y aquí el calendar ¿sí? por ejemplo, Kava tiene un release del testnet el julio 12 ¿okay? en dos días puede ser que es muy favorable porque Kava es una eh, moneda bastante interesante entonces sí, a lo mejor podemos invertir un poco en Kava pues bueno, voy a darle un like ok, Lendify, Silo. Núcleos, Air Coins, obviamente aquí también hay muchas eh, cosas en el calendario de monedas que no vienen en el caso, pero aquí por ejemplo Internet Computer, le damos un like, Harmony okay. sí, Decentraland Games, sí mira Meetups, Decentraland Games, eso puede siempre ser que cuando esos Meetups son grandes o los tra transmiten en Internet que llaman mucho la atención. Ok, ahora productos Swaps, aquí tú puedes hacer un swap entre Criptomonedas, sí, simplemente Ethereum, USDT, puedes también usar diferentes One Inch, sí, y hacer un swap. Aquí puedes hacer conversiones, mirar cuánto cuesta un Bitcoin en no sé qué moneda. Um, puedes tú, sí, aplicaciones de móviles, informaciones, sí, todas las diferentes aplicaciones que tú puedes descargar para obtener precios de. Bitcoin y criptomonedas. Aquí los exploradores de blockchain, ¿sí? porque tú sabes que cada operación tiene que de alguna forma eh, tener la posibilidad de, de, de explorarla, de comprobarla. Porque si yo te digo, te mandé un Bitcoin, tú dices, no me llegó, o okay, que, ¿quién, ¿quién ahorita tiene la razón? Yo o tú. Y por el explorador, pues ves toda la eh, información la de, sobre las transacciones. Aquí interés, eso está muy bueno también porque um, interés puedes obtener a través del yield farming, de DeFi, de dejar tu dinero en un protocolo yo personalmente no lo hago para mí es demasiado riesgo y si tú ves aquí el más que consigue son 10% por año eso es por año ojo si ¿sí? mi robot hace 20% por mes como voy a dejar mi mano eh, mi dinero en manos de otras personas por 10% al año pues increíble pero bueno si te interesa hacerlo pues aquí está ya sabes ok ahora um, también bolsa de trabajo, si quieres trabajar, aquí, eso es lo que ellos están contratando ahorita, sí, uh, en, en CoinMarketCap. ¿Qué más tenemos? Tenemos, sí, los APIs que tú puedes tener y los widgets para tu propio... Si tienes una página y quieres mutear un ticker, tienes que, quieres poner los precios, los volúmenes de X criptomunidad, así lo puedes hacer. Y aquí, mira, aprender. Eso es muy interesante porque aquí tú puedes aprender Crypto Basics. Sí, qué es una DAP, qué es la diferente entre Hot Wallet y Cold Wallet, qué es un NFT, ¿Sí? muchas, muchas diferentes cosas y totalmente gratis, el problema todo en inglés. ¿Sí? Um, generar ingresos, sí, también aquí aprendes cómo ganar dinero um, con criptomonedas, aquí tienes que tú aprender sobre una criptomoneda, aquí sobre Mobox, The force Trade, sobre Reef, Plasma Finance, FIO Protocol, Nervous Protocol. Si sí, tú prácticamente entras y um, con, uh, aprendes, aprendes sobre la moneda que hace, eh, muy interesante porque así la gente, um, los, los proyectos crean un lazo muy, muy um, fuerte entre la comunidad y, y, y ellos. Entonces la gente después hace un quiz y te ganas criptomonedas. Si tú haces el quiz, entonces tú vas a recibir monedas. Ok, y aquí Market Updates, aquí también es como noticias, como un blog, donde tú puedes obtener las últimas noticias de todo lo que pasa en el crypto mundo pero creo que todo está en inglés también. Eh, boletín de noticias, aquí tú puedes pedir un newsletter, no sé si lo tienen en español, creo que todo, todo está en inglés. Y por último, metodología, aquí pues ellos tienen diferentes cosas que tú puedes, a través de este artículo, eh, cuáles son los criterios para para listar una criptomoneda, eh, cuál es la metodología, ¿Cómo, cómo lo hacen por qué los incluyen, por qué no los incluyen y todo ese tema si sí, eso fue todo por el momento aquí también en Facebook, Twitter, Telegram Instagram, puedes seguirles también, entonces ya sabes qué tanto puedes tú hacer aquí en CoinMarketCap y cómo puedes ganar dinero puedes ganar estas monedas gratuitas, bueno ya entendiste un poco mejor eh, cómo usarlo, cómo ganar dinero con CoinMarketCap, ponme un comentario y dime qué no entendiste o qué ya sabías, qué no sabías, qué te gustaría sobre lo que yo hablo en mis videos. Tú ya te has dado cuenta que yo hago más y más y más tutoriales, más información, más valor, porque yo entendí que la gente no simplemente quiere las noticias actuales, sino quieren entender este mundo a fondo. Y por eso ya hago muchos de esos videos cortos en que tú puedes aprender cosas muy, muy básicas y cosas muy, muy importantes en este criptomundo. Aquí abajo tú encuentras todas las herramientas que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, robots, señales de trading, grupo VIP, también entrenamientos gratuitos, cursos pagados, todo, todo, todo que tú necesitas. Te pido que si te gustó este video, si encontraste algún valor, dame un like y también comparte este video con tus amigos en redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. Muchas gracias y te veo en uno de mis próximos videos. Chao.